...habilidades, eh, el motivo de, de darle este peso o de darle este espacio a las habilidades es realmente un, un deseo de Dr. Pan de, de querer realmente que, que esto no se quede en, en algo misterioso o que esto, eh, todo lo que se trabaja en Chinen Chikung se quede eh, en una categoría de, eh, menor a la ciencia, si se le puede decir. Entonces, pues esto de desarrollar nuestra habilidad natural, pues nos va a permitir tanto ser mejores personas como ayudar a que toda esta sabiduría se acepte como la realidad. Entonces vamos a hablar a lo largo de la sesión de hoy qué son exactamente estas habilidades a ir ampliando todo lo que ya las compañeras han ido ofreciendo y, y vamos a practicar también un poquito hoy en el recibir. ¿Vale? <risa> eh, vamos a definir también esas funciones de IOANTI, esas habilidades exactamente cuáles son y vamos a ir también un poquito a, a abrir la mente así a lo bruto con ejemplos fuertes <risa> que existen eh, a día de hoy y en el pasado de todos los logros que se han hecho ¿no? a través de estas habilidades, para así romper el marco también un poco a, a cosas que pueden impactarnos, que son tan diferentes a, a la vida de uno o a la habilidad de uno, pero que justamente el conocer que existen, pues nos puede permitir una gran apertura. Entonces, bueno, vamos a hacer un poquito de recorrido y luego vamos a, a practicarlas también un poquito, ¿vale? Y luego a a terminar con un poco de sanación. Entonces, primero vamos a hacer hoy el campus muy cortito para tener más tiempo. <risa> vamos simplemente a situarnos bien ahí donde estamos. A encontrar ese esa postura cómoda que nos permite dejar fluir todas las energías y dejar la mente bien cómoda en el cuerpo y en, y en este momento de nuestra vida, así que pues traemos esa mente al interior. Respirando cómodamente y sintiendo la presencia de nuestro ser verdadero en el cuerpo. Traemos la mente al interior y así reunimos toda nuestra energía en el interior, en nuestro cuerpo. Trae la atención al centro del cerebro, centro de la cabeza, un gran espacio. Y siéntete cómodo, cómoda, relajado, relajada. Simplemente con una intención hoy de abrir, despertar, todo nuestro potencial. Todas nuestras posibilidades, habilidades innatas que andan latentes o medio dormidas. Solo hoy tenemos esa intención de abrirnos, de despertar un poquito más este potencial. Con esta intención simple y pura. Abrimos nuestra mente y nuestro corazón a todos los que estamos aquí reunidos. A esta gran familia de Chi, nos abrimos al intercambio de energía, intercambio de información. a dejar que nuestra información llegue a otros, a dejar que la información de otros nos llegue a nosotros. Como una sola mente en la que todo ocurre en unidad. Sentimos todas nuestras conciencias comunicándose libremente, más allá de la mente racional. Ese intercambio natural de información que se produce. Y abrimos aún más naturalmente a todo el entorno en el que estamos el campo completo de la naturaleza, del cielo las estrellas, del mar los océanos, del viento, del fuego, de todo. Toda la belleza de la creación nos abrimos intercambiando energía, información, aclarando nuestra mente para más fácilmente reconocer esa recepción de información al mezclarnos con todo y con esa mente clara, centrada y pura abrimos a todo el campo de chinén, a todo el campo de habilidades paranormales, Dejamos que nuestra conciencia, nuestro anti reciba todo este paquete de información. Solo sentir, la apertura, dejar, activar al conectar con esta frecuencia llena de información. Dejamos que nuestra conciencia se mezcle y así integre Abriendo por completo nuestro marco, soltando todo lo fijo, nos abrimos como niños a la verdad de esta bella creación. Y con mucho cariño vamos sintiendo todas estas energías en nuestro campo, en este bello campo que tenemos hoy, arropando a cada uno de nosotros, integrando, abriendo, para mejorar nuestra habilidad de sanar. Nuestra habilidad de crear conscientemente en la vida. Nuestra habilidad de oír a los demás. Y de amar incondicionalmente. Traemos toda esta información de activación Reuniendo nuestra mente de nuevo, observando el centro del cerebro. Y descendiendo al la inferior. Aprovechar toda esta gran corriente de energía, nutrir también el cuerpo manteniendo la atención en el centro del vientre. Ok, separamos las manos y suave. Vamos abriendo los ojos y vamos a... Compartir esta parte de contenido. Uh -huh. Okay. Pues, ¿qué son estas habilidades? <risa> ¿Qué son para vosotros? A ver, alguno que vaya compartiendo por el chat, ¿qué son estas habilidades? ¿Qué os suena como habilidades? Aparte de, de lo que hemos hecho, de poner de pie algún huevo o de pegar pepino, ¿qué otras habilidades conocéis? de todo lo que hayáis podido oír ya o de que supierais o que conozcáis. Habilidades hay... <risas> Todas, ¿verdad? Que son habilidades. Realmente, doctor Pan um, define las habilidades como nuestra... Uh, naturaleza, en nuestra naturaleza innata, el desarrollo de esta Ti de este Ti que permite reconocerse más plenamente. El reconocerse más plenamente significa, por un lado, reconocer. la unión con todo como un desarrollo de este chi original y reconocerse también como el chi más fino, más puro con la capacidad activa de crear a su antojo, podemos decir, ¿no? ¿Qué es la diferencia entre el junio anchi original y yuantí? Según Dr. Pan, ese junio anchi original del que todo nace está en un estado de creación no pasivo, pero en un estado diferente en el que está yuantí. Cuando Iyuanti ha evolucionado de ese juñanchi original. La diferencia con ese juñanchi original es que tiene esta capacidad de darse cuenta de quién es y así tener ese rol también. Así como se ha creado todo en la creación, también tiene esa capacidad de crearlo todo desde esta individualidad que tenemos como persona. Entonces, en esa capacidad de ser activos tenemos eh, todas las posibilidades de creación y, a la vez, de comunión con todo. Esa comunión con todo se expresa a través de diferentes eh, habilidades. Digamos, recibir información. Suena como muy matemático recibir información, solo información. El, el, el concepto de información, sabéis que en chinen es algo muy importante y, y más complejo que es lo que se entiende normalmente con información. Pero cuando este eh, Iyuan Ti se reconoce como esta verdadera naturaleza de Chi puro, evolución del Junyuan Chi original, misma frecuencia, y con esa posibilidad de crear activamente, tiene todo este potencial de realmente crear la vida y transformar la vida. De sentirse uno con todo, recibir información de todo, porque todo está conectado, y de poder aplicar uh, cualquier eh, um, deseo o cualquier uh, cosa que queramos realizar es posible. Por eso siempre se habla en el campo de Junyuan Lintong o de Xian Suchen. Lo que piensas, creas. Cuando la totalidad se reconoce, en ella no hay el límite. Es eficaz y totalmente fluye. Lo que pienses en ella, creas. Cuando estás en ese estado de unión con todo, es ese Junio Allington que lleva implícito ese Xinxiang Suchen. Entonces... Eh, esas habilidades, doctor Paz las divide en, por un lado, esa unión, esa recepción, sería el recibir información. Por otro lado, sería el enviar información, es decir, ese rol activo de crear o modificar la creación que haya. Después, está esta habilidad de pensar de forma paranormal. Y después están las habilidades físicas, fisiológicas, capacidades. Vamos a ir detallándola un poquito, una a una, para que eh, a través de ejemplos pues entienda más todo este potencial que se ha investigado y se sigue investigando en Chinen. Este, eh, recibir información paranormal. ¿Cuál es la diferencia entre normal y paranormal? Cuando doctor Pan explica sobre las habilidades, eh, pone el ejemplo de otras disciplinas como puede ser el chikung tradicional o el budismo, en las que no se promueve el uso de las habilidades paranormales. ¿Por qué? Porque hace que la persona, si todavía no ha desarrollado el Dao, la moralidad y ese entendimiento de unidad y de amor y respeto a todos, pues va a caer en el ego, va a caer en perder energía a través justamente de haber desarrollado habilidades. O sea que si alguien por ejemplo en China tiene la habilidad de mover objetos y va y hace conferencias y venga a mover objetos y venga a jugar con esto, pues realmente lo que le va a ocurrir es que va a empezar a caer en el camino espiritual, porque va a empezar a perder energía, va a empezar a um, verse sumido por el ego. Entonces, eh, muchas disciplinas no promueven en el, des el desarrollo de las habilidades paranormales y suena casi amenazador cuando alguien las anuncia. <risa> en India pasa mucho, es como algo que no se debe nunca promover, ¿no? aunque siempre hay maestros que enseñan que le cambian el olor de una rosa, se la ponen a otra flor, hacen demostraciones de todo tipo, ¿no? pero ¿qué pasa cuando se muestran de este tipo y realmente no se llega más allá? a ese iluminación o ese trabajo común por un mejor planeta o por un más, mejor desarrollo de, de la co colectiva, pues se cae en quedarse a medias y en perder energía y en verse sumido por el ego. Entonces, bueno, doctor Pan quiere hacer énfasis también en, en la importancia de desarrollar las habilidades, pero para fomentar que Chinen se convierta en una ciencia, que el chikun se convierta en una ciencia. Que a través de los experimentos científicos podamos probar que nuestra mente puede sanarnos. Que yo puedo sanar mi cáncer, que yo puedo sanar mi hueso roto, que yo puedo levantarme de la silla de ruedas, que yo puedo ayudar a mi hijo que lo necesita, que yo tengo la capacidad de crear soluciones para una vacuna o para cualquier accidente que ocurre. Entonces, esa despertar de nuestra inteligencia para que tenga una aplicación social eh, positiva entonces es un desarrollo aplicado al colectivo siempre olvidando la individualidad nada que sea para nutrirme a mí solo, siempre pensando que sea para nutrir a los demás y así está de acuerdo a las leyes de la naturaleza de acuerdo a lo que el Dao quiere ese orden intrínseco que tenemos adentro, entonces las habilidades paranormales van muy de la mano con el corazón del Dao, que por eso en las próximas sesiones también iremos dando nociones de qué es exactamente ese dado y la importancia que tiene la moralidad, tanto para sanar como para el equilibrio emocional, como para saber para dónde tirar en la vida, también al, a la hora de abrir nuestro camino como eh, eh, instructores o como simplemente al, a la hora de compartir nuestras experiencias, ¿no? de, de experimentos o de sea lo que sea. Entonces, pues estas habilidades es algo muy a respetar y muy a, a compartir, pero siempre desde este entendimiento, desde el entendimiento de que no nos podemos perder en ellas. Es algo que todos necesitamos desarrollar, porque sin desarrollar las habilidades paranormales no podemos entender jamás en la vida qué significa jujua qué significa esa mezcla y transformación con la energía universal, porque no podemos ver esa energía universal, no podemos oír el contenido que tiene, en su información, entonces no sirve de nada todo lo que explicamos en la clase si realmente no hemos abierto esta puerta a lo paranormal o a lo que en otras palabras se podría decir normal, pero dentro del contexto que estamos tenemos que decir paranormal para que se entienda que está fuera de lo ordinario. Ahora, entendiendo esto y la importancia que tiene tanto para poder sanar, tener el autocontrol, le decir yo soy capaz de sanarme, tenemos que abrirnos a esto, ¿no? a entender que es algo más allá de lo que se habla de forma uh, común, ordinaria. ¿no? Y es, es realmente ese potencial que tenemos como seres y que venimos aquí con la misión de despertarlo, con la misión de usarlo, de vivir desde ese segundo sistema de vida que llama doctor Dr. Pan, segundo modo de vida. Hay dos. <risa> Uno, el ordinario, el otro... El, el paranormal, el segundo modo de vida, el del ser verdadero. Ese ser verdadero puede hacer muchas cosas, como estamos diciendo, esa fusión con todo y ese es lo que piensas, creas. Entonces para vivir desde el ser verdadero pasamos por aquí, a jugar con las habilidades, realmente tomarlo como un juego, porque si no nos volvemos como uh, ya caducos, demasiado serios en el tema y ahí no hay quien entre, en ese marco no hay quien entre. Por más piedras que le tiremos y más huevos y más pepinos, es difícil de abrir. Entonces, bueno, doctor Paz explica así, ¿no? Los impedimentos de, de por qué no están desarrolladas vamos a verlos también un poquito más adelante. Entonces, eh, en lugar de bloquearlas y decir yo anulo totalmente... Eh, mis sentidos, porque ¿cuál es la diferencia entre lo ordinario y lo paranormal? Lo ordinario es ver a través de los sentidos, ¿verdad? Estamos en este cuerpo, vemos con los ojos, oímos con las orejas, tocamos con las manos, probamos con la lengua, con la boca, olemos con la nariz. Ahora, ¿cuál es ese segundo sistema? ese yo ti, ese ser verdadero que hay dentro de cada uno desde ese ser puedes ver oír oler tocar sentir exactamente igual que a través del cuerpo exactamente igual realmente el cuerpo es una reproducción de todo lo que el ser hace entonces qué pasa cuál es la diferencia que lo que busca lo que, como lo explica el doctor pan es expandir los sentidos ordinarios para que se desarrollen más allá de lo que rodea el cuerpo, más allá del cuerpo, pero sigues aumentando esa capacidad de oír. O sea que si oigo ahora mismo lo que hay en mi habitación, si oigo desde el ser, desde ese y e, yo puedo ir más allá de lo que rodea mi cuerpo. Puedo ir en la playa o puedo ir en la habitación de Dani, por ejemplo, si tiene música o si no tiene música. O puedo oír si mi padre ha llegado a la casa o no. Entonces, es ampliar las, los sentidos, las, eh, los sentidos comunes, ampliarlos. En otras tradiciones, bien explica, como el budismo, es anular por completo los sentidos para despertar la conciencia de que estás viendo siempre también a través de tu ser. Aunque no lo queramos, siempre está activo y siempre está viendo y recibiendo información. Por eso tenemos eso que llamamos la intuición. Siempre llega información, decimos, no sé cómo, pero yo sabía que hoy venías. O sabía que mm, me iba a pasar esto. Tenemos ese ser adentro que continuamente está intercambiando información y enviando información. O si alguien de repente nos está mirando en la calle, nos volvemos sin saber por qué a mirar a esa persona. Porque el ser está notando que alguien le está mirando, no desde tus ojos, sino desde el ser, ¿no? Entonces, siempre está ahí, por eso le, le llaman latente, pero simplemente no le damos suficiente reconocimiento, ¿por qué no lo usamos? Entonces, ¿cómo usarlo mejor? En lugar de hacer como otras tradiciones, que es básicamente anular todos nuestros sentidos, cierran los ojos, ningún sonido, que nadie te toque, y te aíslas por completo y de repente, ¡bu! se abren los colores. no En la oscuridad, de repente, claramente estás viendo desde tu ser. Con todo apagado y ves luz y ves lo que hay allí, aquí, oye. Entonces, el camino que propone Dr. Pan no es tanto el, anularlo, el, el anularlos, sino el extenderlos, usar, partir de lo normal a lo paranormal. O sea, de los sentidos, ampliarlos a la máxima capacidad. Sin distancia, sin tiempo. Más allá de donde esté el cuerpo, ampliarlo, entonces es una progresión, integrar al cuerpo, simplemente desarrollar todo eso. Entonces esos sentidos del cuerpo pues, nos van a permitir a través del ser, a través de Iyuan el poder eh, sentir, por ejemplo, cuando tenemos relación con una persona, Sentir si esa persona está triste o está alegre en el momento en que estamos hablando con ella y así más claramente saber cómo actuar con ella, saber qué tipo de cosas intercambiar eh, según su estado. O podemos más claramente saber cuál ha sido el problema que ha tenido esta persona con otra persona, recibir esa información y así ayudarla mejor. O podemos eh, tener simplemente mejor guía a lo largo de la vida. Si eh, de repente hay alguien que no llega, hemos quedado y no llega a esa persona, pues conectarnos con esa persona y observar por qué no llega. ¿Le ha pasado algo o no le ha pasado nada? Está bien, mirar allá donde esté y recibir esa información, sentir. ¿Le pasa algo o es que simplemente va tarde? Ah, vale, va tarde. Es ese uso constante del, del segundo sistema de vida. Tratar de en cada momento de la vida saber que está ahí y que podemos usarlo. Con cosas muy simples como estas, ¿no? Como el poder saber eh, cómo está esta persona y así a poder eh, interactuar mejor con ella. O si necesita un abrazo, saber que necesita un abrazo y dárselo, ¿no? O si tiene hambre, también saber que tiene mucha hambre y se nos ha olvidado y todo el día sin comer, perdona que no te hecho de comer, eh, recibir esa información, ¿no? Entonces, eh, en cada momento, pues recordar, ¿sé o no sé? Recordar que siempre sabes. Entonces, es abrirte siempre a usar ese segundo sistema. ¿Vale? Entonces, bueno, habilidades. Eh, de recibir información, por ejemplo, pues es, es todo esto que estamos hablando, ¿no? Puede ser recibir información de mente a mente, el pensamiento de la persona, o puede ser recibir información de un objeto, que tomemos un objeto y saber, por ejemplo, si es alguien quien lo haya diseñado o a quién le pertenece o de dónde viene, la información que hay en ese objeto o poder sentir eh, el chi de alguien, de una persona, sentir su chi, su estado de chi, sentir el chi de las plantas, sentir el chi de los animales. Recibir información también puede ser observar adentro del cuerpo a nivel microscópico, ver en alguna célula sangre como rayos X o puede ser ver debajo de la tierra, sin límite ninguno ver dentro de, de un sobre cerrado. Tengo por aquí fotos también de algunos cursos que hemos guiado. En China colaboré con dos centros en dos clases de de niños. Tenía alguna foto por aquí para que tengáis también, por ejemplo, a ver, voy a compartir este vídeo, por ejemplo. ¿Eh? Que sintáis el campo de Chinen en China a la hora de recibir información. A ver, compartir. 喂啊 Okay. Bueno, este vídeo muestra ahí un poquito los niños que están tratando de averiguar las cartas. De hecho, muy bien ¿eh? lo hacen. Esa niña pequeñita que, que había ahí a la derecha, acertaba todas, todas una tras otra. De hecho, ya en vez de leer una y luego otra, cogía paquetes enteros y decía una otra otra otra cuando y al principio no podía con ninguna pero al cabo de dos días ya las ya todas eh, a ver si tengo tenía otro por ahí a ver eh, este bueno este es de un tarrito este es de enviar información rocío eh, no, pero las cartas las cartas que adivinan los niños es con los ojos cerrados cómo tienen Claro, has visto ahí con, con, el, con el, la venda puesta, ¿no? ¿No se ha visto bien? ¿Pongo sí, otra vez? se lo he visto perfectamente, pero oh. es que me resulta mmm, complejo. Ahora vamos a hacer el ejercicio. Tengo aquí cartas preparadas. Nada más voy presentando <risa> para que os hagáis el cuerpo. <risa> a ver, eh, pongo un poco más, si no, aquí del el, el otro vídeo creo que se veía un poquito mejor. Mm -hmm. Esto fue en Shou. Shouguan, es un centro que hay en el este de China. Un, un profesor compañero me invitó a colaborar ahí, que diera la mitad del curso con él. Yo no sabía que quería que yo también participara, pero fue muy, muy buena experiencia. <risa> <risa> también. <soy risa> <que vino>. <risa> <risa> <risa> Bueno, como veis, realmente eh, el método es muy sencillo para los niños, <risa> solamente una pequeña concentración al principio y luego eh, simplemente dejarlos libremente, naturalmente. Adivinar, adivinar, porque es así, la información va llegando, doctor Pan explica, cómo explica todo, muy preciso y explica también los diferentes espacios que hay en yo Anti. Y en cada espacio llega un cierto tipo de información, información de imágenes, información conceptual, información directa, que se le llama eh, Gansu, es el conocimiento directo, por el cual también se reconoce la iluminación. O información concreta, paquetes concretos que llegan enteros. Entonces, bueno, hay toda una precisión, pero para los niños y para todos nosotros también, todos los adultos, realmente un muy buen camino es tomarlo así, tomarlo a, a jugar. Y al jugar, porque siempre está ahí, entonces simplemente a, a acomodarse a, a reconocer que llega esa información. Y así poco a poco, según vamos poniendo más atención, sentimos lo que llega de lógico y lo que llega de información directa. Eh, entonces es nada más que práctica. Eh, tenía que había hecho también... Vamos a compartir... Eh... Esto que había para que lo veáis ahí en, en pantalla. Eh, aquí están las habilidades, que describe muy bien doctor Pan en su libro de habilidades paranormales, que recomiendo a todos. Porque ahí explica toda la metodología del diagnóstico de enfermedades a través de Chinen Chikung, también de la sanación. El diagnóstico es el recibir, recepción de la información paranormal. Y el método de sanación, todo el tratamiento, sería ese envío paranormal de información. Esos son los dos puntos que más se tratan, la recepción y el envío. El pensamiento paranormal y la supercapacidad fisiológica realmente bueno, son um, menos tratados porque tienen un, simplemente eh, otra manera de trabajarse. Pensamiento paranormal, como hablábamos, pues puede ser esa iluminación, esa recepción de, por ejemplo, solución a una fórmula matemática directa sin haber estudiado nada de matemática, recibes esa información. Y las supercapacidades fisiológicas se refiere a todo lo que se hace en las artes marciales y en el chikung duro, como puede ser, eh, eh, por ejemplo, caminar sobre el fuego, o eh, que te pase por encima un camión o, o romper el, el, el cemento así directamente en la cabeza eh, o con la mano, romperlo es desarrollar al máximo tu cuerpo con ese chip para que sea eh, inmune a todo. Eh, entonces pues todo eso se practica también mucho en China, de hecho yo también quería ver todo este tipo de habilidades por conocer un poco más la parte de China y fui allí al, al templo de Shaolin, no sé si os sonará alguno, pero ya, allí practican todo este tipo de habilidades también de empujar con una lanza aquí al, a la garganta unos a otros y que no le pasa nada, simplemente con su fuerza pues lo que hace es romper la lanza, puntiaguda como puede ser un cuchillo de casa. Entonces a ver... Con todo esto así de repente, tan paranormal, saber que hay un potencial infinito. Entonces vamos dando pasos a liberarnos más y a ser más eh, plenos en ese vivir del ser, ¿no? en lo que nos interese. No se trata ahora de ponerse bajo de camiones a que nos pasen por encima, pero sí que se practica mucho, por ejemplo, ponerse... Eh, con el cemento con el o encima de agujas y sostener mucho peso ¿no? eh, para ir mucho más allá de lo físico-químico y en esa plenitud, en esa completud de todo lo que significa la energía tengo aquí todo tipo de cosas No sé si veis estas fotos. ¿Se ven? Vale, bueno, como anecdótico, lo que hemos hablado. Um, ahora, ¿quién más nos interesa? Uh, todo esto que estamos hablando de recibir, por ejemplo, que hemos nombrado muchos, bueno, dentro de este fisiológico también se incluye, por ejemplo, parar el corazón, que también lo han practicado bastante en, chi, en Qigong, en Chinen, o parar la respiración. También dejar de comer. El maestro, eh, el director de Xi'an, por ejemplo, tenemos ahí un, un ejemplo eh, cercano. El, Hizo una práctica de no comer durante tres meses. ¿no? Eh, muchos de los que practican todo el tema de las habilidades en Xi'an también han estado sin comer un mes, han estado sin comer bastante. Para justamente, de hecho nosotros en entrenar la formación para profesores también, ¿no? se nos enseñaba a alimentarte del chi, como alimento, en sustitución de la comida. Para saber que realmente lo que somos es eso. Somos más es el plano de la materia. Como explica el doctor Pan, los tres niveles de la materia, que veremos más en profundidad otro día, es esa información, energía y materia. La materia es el último, es la manifestación de esa energía que se acumula y finalmente se solidifica. Pero el primero que hay, más allá también de la energía, es esa información. Entonces, eh, podemos alimentar al cuerpo también, simplemente con información y energía con el chi. De hecho, en la India hay muchos casos también. Hay una señora también que se dio a conocer bastante a través de, de un libro en el que se publicaron muchos de estos casos, que desde los 14 años y cuatro meses, perdón, desde los 13, de 13 o 14. Y cuatro meses lo detalla bien, en, en, en, bien claro, hasta los 60 y... 60 y no sé lo tengo apuntado en algún sitio desde los 12, perdón, desde los 12 años y 4 meses hasta los 68 años, sin comer. Y explica todo su caso, ¿no? De por qué, cómo lo consigue y es esa uh, práctica de algo similar a, a la práctica de Chikung. En la India, pues es más conocido como yoga y abrir esa, esa, ese potencial para alimentarte únicamente de la energía. Entonces bueno, abriendo así la mente de, de golpe y porrazo pues nos abrimos a que si nos abrimos y abrimos y abrimos realmente no hay impedimento que tengamos, ninguno. Y siempre que tengamos un, un entrar en un hoyo que todos entramos una y otra vez, recordar todo esto, recordar que somos mucho más que todo este hoyo en el que entramos y siempre recordar ese quién soy. Recordar que ese quien soy está por encima de todo lo creado, de todo la, lo físico. Esa información, esa conciencia pura lo puede todo, está por encima de todo, siempre libre de todo impedimento. Entonces siempre recordar eso en cualquier reto, puedo, puedo y voy a ser quien soy. Para eso he venido, para ser cada día más quien soy. Y repetirnos a diario, cada vez que nos sintamos abajo soy energía pura. Soy y yo en ti, soy el ser verdadero. Estoy en unión con todo, en comunión con todo. Puedo cambiar mi vida. He venido a ser el maestro de mi vida. He venido a reconocerme, a reconocer adentro ese maestro. A serlo. Salir de, de esta uh, creación presente en la que estoy y crear otra. Tengo el poder de crear mi vida. Y tengo el poder de crear un mundo mejor. Entonces, bueno, eh, Doctor Pan explica todas estas habilidades, um, justamente para, bueno, vamos a, a compartir también, eh, ya que lo tengo preparado, explica todas estas habilidades, cómo surgen y cómo, cómo es que hay estas habilidades para algunas personas, como puede haber también otro maestro en el que simplemente pues, eh, nació con el don de eh, crear objetos de la nada, que es el nivel, tercer nivel que define el Dr. Pan de lo que sería el enviar información. En ese tercer nivel pues, podemos crear, no solo modificar la forma como modificamos en la práctica de Qigong, sino... Eh, Totalmente crear algo nuevo de la nada. Eso es lo que se refiere, por ejemplo, a las habilidades innatas. O niños que nacen ya sabiendo algo del futuro o algo del pasado. O pudiendo ver el libro, las páginas sin abrir el libro. Luego, también estas habilidades, lo que nos interesa la mayoría es que se desarrollan a través de la práctica. También puede, por ejemplo, pasar que alguien haya tenido una enfermedad muy grave y a través de esa enfermedad se hayan abierto, haya tocado más esa verdad o a través de un accidente, de un gran campo energético magnético que le haya alterado a la persona también de repente se despiertan habilidades. Y luego está el, la fuente eh, de la que nos nutrimos. Esto es muy importante para nuestra práctica porque podemos desgastarnos. Al querer hacer experimentos o al querer sanar, a veces nos desgastamos más que sanar. Entonces, recordar estas uh, maneras. Una es usar nuestra propia energía, nuestro propio chi. De esta manera, si nos cansamos con la práctica, sabemos. No estamos conectando con el chi del universo. Estamos utilizando nuestros propios recursos. Entonces, siempre recordar la mejor manera es utilizar el chi del universo. Es inagotable, es nuestra verdadera naturaleza. No es el, la energía que obtenemos de la comida, ni de nuestros riñones, nuestra energía vital eh, innata, sino es ese extra cuando estamos conectados con todo el universo. Entonces, nunca cansarnos, siempre cuidar, no agotarnos. Luego también hay personas que practican experimentos utilizando energía física, como puede ser la electricidad, utilizar la electricidad para generar um, eh, algún tipo de efecto, como puedan, podían hacer también en este centro de Show One en, en el que colaboré. Pero bueno, eso no es tan importante para nosotros, solo que sepáis que, que hay todo tipo de, de experiencias. Y, por qué no podemos reconocer estas habilidades en nosotros, por qué no son evidentes. El punto importante es eh, entender esto para saber que están ahí siempre, pero por qué nos cuesta enviar información para sanar, por qué nos cuesta recibir información de otra persona que se está comunicando conmigo y diciéndome algo. Eh, uno, porque yuanti está en el cuerpo y el cuerpo tiene su chi, que es diferente frecuencia. Entonces, este chi del cuerpo pues va a bloquear un poco la pureza de Iyohanti. Así por eso siempre como tenemos el bueno y el malo de la película adentro. ¿no? Siempre sabemos que hay un angelito que nos dice lo correcto y luego hay un no tan angelito que eh, también opina. Entonces, bueno este chi del cuerpo por un lado se refiere al cuerpo físico, por otro también a todo ese cúmulo que vamos uh, teniendo de las diferentes informaciones. Entonces, eh, el cuadro Nutrir de Chia y yo es muy importante para mejorar nuestra habilidad de sanar y mejorar nuestra habilidad de crear lo que queremos en la vida. Que queremos crear un, un cierto evento o una cierta mejora en, en el trabajo o en, en mi pareja. Siempre no saber que para crear conscientemente pues vamos a nutrirnos más de chi para que haya más claridad de ese ser verdadero y más fácilmente conectados con todos podamos naturalmente eh, estar irradiando esa información que desde el corazón deseamos. El marco de referencia está fijo y distorsionado. Esto significa pues claro, si decimos, esos niños, ¿cómo pueden ser que estén viendo con los ojos cerrados? ¿no? Pues es que nadie nos los ha explicado de ese chico. Entonces creemos que no es posible. Lo que no hemos visto, creemos que no es posible. Entonces fijamos la creencia, esto no es posible. No es posible que yo pueda ver ahora de repente si tienes eh, eh, un, una carta o tienes otra carta. O si eh, esta persona ha estado en el pasado en, en, enferma o no enferma o con cierta información entonces soltar que no hay nada posible, imposible todo realmente eh, o sea, todo es posible solo creemos posible lo que conocemos así para uno le resultará más fácil por ejemplo una compañera decía a mí no me salen los huevos no, me, no, no se me da bien sin embargo, tiene un centro de chikung. Entonces, saber que estamos continuamente creando y ejerciendo, ejerciendo nuestro rol de creadores, pero hay cosas que nos parecen más fáciles que otras, pero todo forma parte de nuestro rol de enviar información y crear en la vida. Entonces, simplemente lo que abrimos es el marco. ¿A qué es posible? Que no sabíamos que era posible también. Y ahora, pues, al ver que es posible, también lo integramos. Ah, esto también es posible? ¿Puedo sanar con el chi. Puedo enviar mi información positiva y de repente mi, mi rodilla mejora y puedo enviar información positiva a la cocina y, y mi marido que está cocinando le va a ser, servir esa energía positiva y va a salir mejor la comida. Entonces es abrir el marco de referencia a todas las aplicaciones que podemos tener de lo que es posible y limpiar esa, todo lo que está fijo, todo lo que está distorsionado. Y otra cosa que es importante es que, claro, estamos rodeados siempre de esta información ordinaria, de esta información que todo el mundo opina, ¿verdad? Todo el mundo opina que esto es verdad y que aquello no. Entonces, claro, como que pesa mucho ese campo, ¿no? Como ahora en el campo del virus, pues hay opinión sobre eh, ciertas creencias y otras ciertas. Es difícil no sentirse arrastrado porque es fuerte el campo, está en formación ahí de miedo o de yo opino así. Entonces todo esto también va a pesar. A la hora de sanar vamos a tener el peso de esto no es posible, anda ya y vete al médico. O a la hora de, de querer eh, recibir información de una persona, decimos Pregúntale mejor. ¿Cómo vas a saber sin preguntarle? Entonces es eh, esa dominancia de lo ordinario. Pero para eso estamos aquí, para juntos ir abriéndonos a todo lo que realmente es este ser y realmente venimos a vivir desde este segundo sistema de vida, desde este y yo ti y todas las posibilidades que tiene. ¿Vale? Esto lo trabajaremos más en profundidad. Aquí, hombre, los miércoles, claro, no podemos ponernos a hacer experimentos de doblar cucharas, romper agujas o lo que sea que se nos imagine, pero en los retiros sí que nos gustará compartir más y más sobre todo lo que eh, pueda tener aplicación en la vida, como es ser más sensibles a los demás, a sus emociones, a sus pensamientos, ser más sensibles a las plantas, a lo que nos rodea, el ser más confiados a la hora de enviar información para uh, eh, lo, que que, lo que queramos hacer en la vida. Por ejemplo, hay un chico que asistió a una de las clases con, con la profesora eh, del centro de Xi'an y eh, al poco, a los, bueno, a, a los varios años, de repente fue un, un gran... Uh, um, Apoyo a la investigación en China desarrolló una, una fórmula, uh, no recuerdo exactamente cómo era, pero era una fórmula que ayudaba en la ciencia, en, en, en la tecnología, a crear un diseño que economizaba muchísima agua, que no necesitaba de, de todo lo, lo complejo de energías, diseñó algo totalmente nuevo y útil para todo el ámbito de la tecnología. Entonces, pues es despertar nuestras habilidades no solo para sanar, sanar si nos hace falta, pero también para cualquier ámbito que se nos ocurra. Desde crear una vacuna a crear un coche volador o crear lo que sea que cada uno imagine y sueñe. Traer de esa fuente, desde ese hilo de la nada. Crear, ¿no? Crear, evolucionar según vamos conectando con ese fluir del Dao. Todo lo que está en el camino recto del Dao. Dejar que todo eso fluya y se cree desde ese nuevo modo de vida. Entonces, bueno, vamos a... Aquí habíais compartido permanecer en paz, tener visiones, cultivos lograr eventos que se manifiestan inesperadamente en paz con los mosquitos. Exacto, tiene un montón de aplicaciones y toda la información que mandamos, todos nos oyen, los mosquitos también, <risa> los cultivos también. De hecho hay un experimento uh, en China en el que mandan información a un cultivo para que no le muerda a ningún bicho a las manzanas. Y luego otra parte, que vayan los que quieran pero una parte a la que no vaya ninguno y lo respetan porque la información está ahí. Entonces todo nos oye, es lo importante, es saber que nuestro pensamiento lo oye el universo entero. El otro día estaba a, llegando a casa y, y oí una canción y llevaba mucho tiempo, años, no sé, puede haber, más de cinco años no oía esa canción. De repente me llega esa canción y digo, ¿y esta canción? Qué raro, ¿no? Que llegue de repente y la dejo estar. Y, y luego al, al día siguiente bajé a casa de, de mi padre, que vivía en el piso de abajo y de repente estaban mi hermana y mi sobrina jugando, mi sobrina de tres años, y estaban cantando esa canción. <risa> el otro día la estuvimos cantando con el micro a tope y tal, y estaban entusiasmadas con esa canción y digo, claro, todo lo que ocurre llega a todas partes, o sea, llega aquí porque mi casa está cerca, pero no importa que no, haya, que no esté cerca. Si de repente mmm, Manuel ha estado eh, practicando con los cacahuetes y si nos conectamos con Manuel vamos a recibir oye, ¿has estado practicando con cacahuetes? Entonces es estar con esa, con esa mente abierta siempre al recibir información y el enviar eh, conscientemente esa información de lo que deseamos de corazón no crear. Entonces, venga, vamos a practicar un poco, vamos a empezar con, con unas habilidades cortitas, bueno, simples, y luego hacemos um, lo último ya, un, un, un enviar información. Voy a tener aquí en mi mano, ¿veis mis manos? Yo juego esto mucho con mi sobrina, para que veáis que tiene muchas aplicaciones en cualquier momento del día. Vamos a practicar el enviar, el recibir información, ¿ok? Tengo aquí una metista, ¿la veis? Una piedrecita. Las piedras también tienen su información, podéis conectaros con ellas y, y recibir. Mezclaré yo antes con esta información y ver qué, qué tiene, qué sentís. La voy a poner en una de mis manos y adivináis si está a la izquierda o a la derecha, ¿vale? Me ponéis ahí en el chat, a ver cuál es. ¿Cuál es esta o esta? Esta es la derecha y esta es la izquierda. Escribirlo no vale señalar, que no se entiende. ¿Quién ha señalado? María. Izquierda, izquierda, derecha, derecha. Bueno, vamos a empate. vale, derecha, ¿eh? estaba aquí lo que habéis dicho derecha estaba en la derecha, vamos a hacerlo otra vez, ahora mantener la mente en blanco, pura, no lógica, yo creo que vais a diferenciar lo que llega rápido de lógica y lo que llega suave, como sutil, como cuando habla el corazón que nunca te va a gritar, ¿no? la información que llega al corazón nunca grita, ah, que grita es el pensamiento lógico, ese corazón es, de repente aparece ahí esa sutileza, esa Intuición, ¿ok? Hacemos otra vez. <risa> ¿No? Muy bien, ahora habéis acertado todos, ¿eh? ¿Se ha notado la diferencia? <ríe> ¡Qué rápido! Vale, la última, ¿eh? De estas. <ríe> No está. sí está. Bueno, ahora, bueno, ok. Se ha metido ahí quizá un poquito la mente lógica, como no, no va a poner otra vez en la misma, ¿no? Izquierda. No, estaba en la derecha también, ¿ok? Estaban las tres de en la derecha. Ok, muy bien, pero veis sentir la diferencia ¿no? entre una información y otra. O vais empezando a, a poner atención en eso. Vamos a probar ahora con otra cosa. Tengo aquí unas cartas, tengo estas cartas desde que tenía 14 años. Siempre me interesó todo este tema. Son cartas, se le llama tatua. son con diferentes colores y elementos y sirve también mucho para toda esta apertura de habilidades porque son colores muy fuertes y entonces es más fácil. Bueno, más fácil, todo es igual de fácil. Dependiendo de qué práctica. Entonces... Voy a enseñaros tres cartas y me vais a decir de esas tres cuál es la que ha elegido. ¿vale? Una tiene un cuadrado amarillo, la otra tiene un triángulo rojo y la otra tiene una luna plateada. Veis que la del amarillo tiene también su púrpura y el rojo fuego tiene ese verde y la luna tiene el negro. ¿Vale? Mirarlas y dejar que esta imagen eh, ahí se, se guarda bien se imprima directamente y ahora de estas tres voy a elegir una vale yo tampoco voy a saber cuál es para que no me leáis el pensamiento porque hay diferentes habilidades una es que la veas y otra es que me la leas a mí entonces antes hemos jugado con las dos a la vez porque yo sabía dónde había puesto el cristal verdad pero ahora no voy a saber cuál es la que, la que he elegido vale entonces bueno he elegido una y apartar estas dos ahora Podéis escribir alguna de las formas o colores, lo que os venga. Podéis cerrar los ojos para esta, porque estos colores son muy vivos y es fácil que aparezcan. Y nada más, con eh, los ojos cerrados, dejáis que llegue información. Podéis sentir que venís con vuestro hilo antí aquí a esta carta y la veis. O podéis simplemente manteneros quietos en ese centro del cerebro y dejar que en la pantalla aparezca un color o una forma, lo que sea que os aparezca. Triángulo, triángulo, luna, triángulo, cuadrado, triángulo, cuadrado. Negro, luna. Bueno, vamos a ver. Ja, ja, ja, no está, creo que ninguno ha acertado. Ja, ja, ja, está bueno, ok. Para mí... Ah, sí, se había acertado aquí, triángulo. ¿Quién? María Ángeles, Maxil y Jessica. Ah, sí, Palmira, ¿verdad? Algunos habían acertado. Elena, muy bien. Silvia. Berta. Muy bien, muy bien. Venga, otra vez. Voy a enseñar otra vez las cartas. Una por una, ¿vale? Cuadrado, mirarla y dejar que se imprima. Luna. Y triángulo. Ok, vamos allá. Voy a elegir. Podéis de dejar que llegue simplemente como información, una intuición o directamente visualizar esa imagen, que llegue la información en forma de imagen. Para los que tenéis los ojos cerrados todavía, manteniendo esa calma, observáis esa pantalla, pero a la vez de una manera totalmente relajada. Es como nutriendo y yo anti al mismo tiempo y de ahí, de repente, en alguno de esos espacios aparece o bien la información, modo concepto o la imagen, pero de una manera muy relajada. Como el que está tumbado en la playa sin nada que hacer y de repente en esa relajación aparece la información. Rogelio, cuadrado amarillo sobre fondo por Cuadrado, luna, cuadrado. Ok, luna. A ver, 3, 2, 1, abro. Sí, cuadrado. Muy bien. Vale, muy bien, aquí estamos jugando. Vamos a ponerlo ahora solamente con dos, ¿vale? Más fácil. Óvalo o círculo, ¿ok? Óvalo celeste y naranja. Perdón, círculo celeste y naranja. Óvalo morado y fondo verde pistacho. ¿Ok? Vamos allá. Ahora voy a verlo yo también para que recibáis mi información y sumar un poquito. ¿Veis la diferencia? ¿Se os resulta más fácil o menos fácil? Ok. Bueno, pues Valentina, Lola, Silvia, Jaime. Muy bien, ya sabéis que podéis practicar con muchas cosas. Vale, vamos a hacer ahora otra, otra práctica que consiste en Voy a pensar un número del 1 al 5, ¿vale? Y a ver qué número llega. Esto es lo que hacemos en el campo de chi. Manda información y a todos les llega. A ver qué tan conectados estamos, <risa> ¿ok? Vamos a sentirnos muy en calma. Estamos acostumbrados a recibir información de, de salud, de chi. Vamos a simplemente recibir un número, ¿vale? Voy a elegir un número, lo voy a apuntar para que luego no creáis que he cambiado de opinión. A mí me encanta todo esto, es una, es una alegría de la vida. Vale, ya tengo el número, ahora vamos a conectarnos bien con, esa, con ese guillo antipura, todos con todos, y vamos a, voy a traer al campo a todos este número... Del 1 al 5, elijo 1, ¿vale? Este número siente que tu mente y mi mente están completamente conectadas, que todas nuestras mentes, nuestros seres están completamente conectados. ¿Sois capaces de sentir esta información, este número? Muy fácilmente llega desde la intuición, desde esa imagen sin hacer esfuerzo alguno. Como si recibiéramos chi esta, esta información. A ver, ya hay algunos que han opinado. Oh. No, me digáis. Seis. Seis no entraba, Patricia, ahora está el cinco. Ah, bueno, este... vale, ok, Patricia, gracias. Sí, igual llego un poquito deformado, ¿no? Vale. Bueno, está bien, es una práctica, hay realmente. Los números a mí también me cuestan más. Las imágenes, más fácil. O la información. Pero, así los números. ¿Quién está Patricia con el resto abierto? Patricia es la única que ha acertado. Muy bien, Patricia. Era el 5, aquí lo tenéis, de prueba. Está bien, hay cosas que son más difíciles que otras, la verdad. Bueno, hoy probamos de todo. Ahora vamos a hacer una prueba. Que es una prueba para el día a día. Estos son pruebas para entrenar, digamos, ejercicio de entrenamiento. Además, es una prueba que podéis hacer en cualquier momento. Vamos a cerrar los ojos. Y vas a elegir una persona, un familiar o algún amigo. Piensa en esta persona, elige una, piensa en ella. Idealmente que no esté contigo ahora mismo o en tu casa. Y vas a visualizar a esta persona. Trata de ver en qué, si está en una casa, en qué habitación está en este momento, que son las 9 y 20. en qué habitación está, trata de vaya con tu conciencia y yo antes se de desplaza al lugar en el que está esta persona y observa todo lo que hay ahí observa se puede llegar la información de la la habitación en sí y observa, trate de observar también qué ropa lleva. Trata de quedarte con alguna información de su ropa, trata de ver. Simplemente deja que la visualización se suelte y observa. Ahora observa también el estado de esta persona, emociones actualmente que tiene. Está en un estado tranquilo o está en un estado de enfado o está trabajando en algo, preocupado o ocupado. Trata de sentir el estado actual de esta persona. Ok, así sin más, la información siempre llega directa, sin planteamiento lógico. Regresamos a nuestra, a nuestra, a nuestra cabeza, a nuestro palacio de la conciencia. Y abrimos los ojos, recordamos esa información, podéis escribirla o, o recordarla, luego a esta persona preguntarle... ¿Vale? A las 9 y 20 llevabas esta ropa, estabas haciendo esto, estabas en esta habitación para saber la respuesta de la otra persona. Y así podéis eh, practicar vuestra capacidad de, de recibir información, de eh, darnos cuenta de que Ivanti viaja, viaja cada momento, en cada momento, a cada lugar, a cada parte. ¿Vale? Vamos ahora también a, a practicar este recibir información con nuestro propio cuerpo. Vamos a elegir un órgano. ¿okay? Elige un órgano. Corazón, pulmones, riñones. Cerramos los ojos y elige ese órgano. Cuando eliges ese órgano, para este ejercicio vas a visualizar que Ivanti se desplaza a él como si fuera una canica, una esferita o una miniatura de ti mismo y se va a situar adentro de este órgano y obsérvalo. Simplemente te mantienes ahí como has estado en la habitación de esta persona y observas el órgano. Observa, trata de ver los tejidos, trata de ver el estado del órgano. Puede ser a nivel físico, la estructura, si está bien, si fluye. Puede ser también a nivel del chi, recibir la información de la formación concreta que tiene el chi, si está ordenado, si está abundante o falto, observa esos ambos niveles al recibir esa información de tu órgano, ese estado actual te puedes mover adentro, mueves al borde, mueves al centro, sintiendo todos los sentidos normales, sentir, ver, oír, Ok, regresamos al Palacio de la Conciencia y compartir aquí en el chat cómo habéis visto ese órgano, qué habéis podido percibir. Habéis podido percibir a nivel físico, a nivel de Chi, si habéis podido o si no habéis podido. A veces llega simplemente un entendimiento, de bien o mal, un entendimiento general, a veces son visiones más precisas según los espacios que se van desarrollando, tensión e incluso sonidos. Muy bien, Conchi. Doctor Pan explica que eh, según vamos desarrollando nuestras habilidades de oír, de recibir información, vamos también desarrollando nuestro camino hacia el ser verdadero, porque cuanto más sutil se vuelve nuestra recepción de información, el cuarto nivel que explica Doctor Pan de ese recibir información sería el ser capaz de recibir información del Junyuan -chi original y ser capaz de recibir la información de Iyuan Ti. La conciencia se vuelve tan fina y tan sutil que es capaz de recibir ese tipo de información, esa información última del eh, reconocerse, realizarse, quién soy. ¿no? Esa, esa finura se va desarrollando cuanto más practicamos el recibir información, entonces recibir información es una gran práctica para lograr la sanación, porque cuando logramos, cuando hacemos una práctica para sanar, siempre nos enfocamos en enviar información y enviar y enviar, pero esa información realmente es más efectiva cuanto más nos acostumbramos a recibir. Cuando podemos recibir la información original, recibir el chi, la información de y yo anti, de junio en chi original, es que naturalmente podemos emitirla. Si no la hemos tocado, si no hemos logrado coincidir, observarla, tocarla, sentirla, verla, oírla, no podemos emitirla nunca. Es como que nunca hemos llegado a esa frecuencia de la radio. Entonces, una manera de sanar, mejorar nuestra habilidad de sanar, también mejorar esta habilidad de recibir información, de afinar, nuestra conciencia a oír ese y yo anti, a sentir ese y yo anti cada vez más. Es ese cuarto nivel, el último nivel del recibir información, más allá de recibir, ver números o eh, leer el pensamiento de otra persona, o de ver adentro la enfermedad del otro y poder ayudarlo mejor. Es ese afinarnos tanto a la escucha que podemos tocar esa verdadera naturaleza y por tanto emitirla cuando estamos en ella naturalmente estamos en esa frecuencia, todo nuestro cuerpo eh, reproduce esa frecuencia, esa información, ¿verdad? Entonces es una gran práctica el observar. Ahora lo hemos hecho con eh, diferentes eh, eh, juegos que son muy prácticos para la vida diaria también, vivir desde ese segundo modo de vida, pero también para la sanación, saber cuanto más afinemos el oído a ese chipuro, a ese origen a ese ser verdadero, más vamos a lograr ese enviar información. Porque enviamos desde la verdad, que lo hemos tocado y sabemos que existe. Enviamos desde el estado ahí. A ver qué más habéis compartido por aquí. y lo triste, que sonría más. Y además, como estáis compartiendo aquí, el oír es un gran modo de conocernos. El conocimiento viene de simple, una simple escucha, porque es una observación de lo que hay. Entendimiento general de buen estado. Piquetitos. ¿Qué son piquetitos? <risa> Bazo, un poco falto de chi, un sonido de la sangre que se movía. Muy bien, hay el poder observar el chi, poder observar una imagen. Poder observar lo físico, observar la información. Son los diferentes niveles en los que podemos recibir la información. Pequeños riñones, movimiento, ¿Viste bien, el hígado y las emociones. Muy bien, esto ya es la recepción de, de la información, Dani. Algo falto de chi, llevarle el chi universal. Negro, morado. Muy bien. Ves, Hay cosas que son muy fáciles y otras que no son tantas. Por ejemplo, el número os ha costado mucho porque es algo que no tenemos entrenado. Entonces, como que no estamos acostumbrados a recibir ese tipo de información, pero mira lo bien que lo habéis hecho a la hora de observaros a vosotros mismos, es una práctica que hemos hecho más, o que habéis hecho más eh, a través de, de vuestras prácticas de chikung, o vuestro día a día, vuestro camino eh, personal, de, eh, espiritual. Piquete como pulsás en el pulmón, ok. Entonces, bueno, eh, ya se nos está agotando nuestro tiempo. Yo desearía que siempre fueran dos horas al menos. Me encanta estar siempre compartiendo con todos. <risa> eh, pero bueno, entonces eh, vamos a, a solamente eh, incidir en, ese, en esa importancia de, de desarrollar las, las habilidades como manera de eh, mejorar nuestra vida y también eh, vivir ¿no? más plenamente todos como, como humanidad. ¿no? Dice doctor Pan así, uh, las claves para lograr ese desarrollo, ¿no? todo nuestro potencial, la moralidad. Ayudar a los niños a entender ese deseo de ayudar a los demás. Y de vivir de acuerdo a la naturaleza, a ese, ese orden de unidad. Luego, que más y más personas conozcan todo este eh, eh, potencial para mejorar la, el cuerpo y la mente, para que todos, cada vez más personas puedan servirse de este Chi, de este gran conocimiento. Y ¿Cómo podemos? Pues como hemos estado haciendo hoy, entrenando un poquito con cosas sencillas y no tan sencillas, partir de las normales, combinarlas con las paranormales, partir de los sentidos, ampliarlos, oír desde más lejos, ver desde más lejos, sentir sin tocar a nadie entrar con iuanti, que se fusione con la otra persona intercambiamos intercambiemos información. Entonces, siempre en ese junhua, en esa mezcla de transformación de lo que hacemos en cada práctica, saber qué estamos haciendo, este enviar y recibir información al mismo tiempo, oyendo más este orden, este dao. Y así, oyendo, podemos afinarnos mejor y transformarnos en eso, en ese ser verdadero, para vivirlo desde ahí. Entonces, bueno, hoy hasta aquí nos quedamos. Qué lástima que no dé tiempo a más. <risa> y bueno, seguimos, seguimos en las demás sesiones. y Ojalá muchos animéis a venir a lo presencial, porque ahí da tiempo a todo y mucho más. Ahí sí podemos compartir mucho, mucho, ¿vale? A jugar con, con todas estas habilidades, con plantas, con nosotros mismos, a oírnos, a sentirnos y, y a poder aplicarlo siempre. Eh, todos los días, con todos. Es, es, eh, es una vida muy más amplia, más desde ese segundo modo de vida. Más completo, más eh, divertido, más mágico, más todo. <risa> ok, muchas gracias familia, muchas gracias a todos. <risa> gracias.